movilizada la escuela a través de la cultura bueno, la gestión cultural debe ser una herramienta más dentro de la didáctica en eh, los colegios, la educación básica tanto primaria como secundaria la labor de los profesores de los docentes, de los pedagogos no debe ser una labor que también trabaje temas de gestión cultural ocupando tiempo disciplinar tiempo que implica preparar clases, hacer evaluación buscar herramientas eh, motivar a su estudiante y además pensar de manera paralela en lo que es gestión cultural. Es por eso que acá hay un nicho importante. Hay un nicho importante de nosotros como gestores culturales de poder trabajar en los colegios eh, para poder movilizar la distinta área del conocimiento que funciona en él. O sea, la historia, las ciencias sociales, la literatura, la biología, la educación física, la ciencia, en fin. Eh, pensando cómo podemos vincular y crear políticas culturales que emanen de la misma comunidad educativa, entendiendo en la comunidad educativa a los profesores, a los padres, a los estudiantes y también la vinculación que tienen con el medio cercano, con su perímetro más cercano. Es por eso que quizás los gestores culturales ahí tienen un rol importante, pensar la gestión cultural tanto como herramienta didáctica como una persona, un funcionario más dentro de esta escuela para pensar museos escolares, pensar ferias y pensar dentro de estos museos no solamente el acero patrimonial propio de cada comunidad, donde podemos tener muestras permanentes, sino que pensar también los patrimonios como una manera de comprender la memoria y que en el fondo cada comunidad pueda decir y decidir qué tipo de patrimonio es lo que le interesa relevar en ese sentido. Eh, los museos una buena oportunidad, las ferias el concepto de feria temática eh, feria ligada al mundo de la literatura que es lo más reconocido un segundo momento podría ser el mundo eh, de la música, entendiendo también como un momento de difusión y que son los nichos que encontramos dentro de los colegios grupos musicales grupos de lectura, clubes de lectura pero también hay que entender esta lógica de las ferias eh, ...como una forma de promocionar la creatividad dentro de estos espacios educativos. Eh, y en ese sentido ya no solo basta que el gestor cultural trabaje de manera autónoma... ...sino que tiene que estar trabajando de manera eh, directa... ...tanto con los profesores de historia, si queremos por ejemplo relevar aspectos de memoria... ...trabajar con los profesores de educación física o de deporte... ...para que, se puedan, para que ellos puedan en el fondo trabajar eh, temas patrimoniales ligados... Con, con los físicos, estoy hablando de, de la lógica de los bailes, eh, de los juegos, eh, juegos patrimoniales también podrían ser, pero también el concepto de la biología ¿ya? y de la ciencia, cómo nos vinculamos en ese sentido. Otra línea que también podría, se podría trabajar dentro de los colegios es la línea audiovisual. ¿ya? Pensar al cine también como una herramienta didáctica, no tan solo como una fuente de conocimiento, sino que una fuente que produce conocimiento. ¿ya? Y esta producción de conocimiento hay que entenderla en términos históricos, en términos que se ligan a través de la literatura, de la música, en fin, de las distintas disciplinas que en el fondo emanan dentro de la, dentro de la comunidad educativa. El Festival de Cine es una muy buena iniciativa. ¿ya? La lógica también de generar clubes de cine donde empezamos a, a ver y, genera, y generar audiencia estas escuelas de espectadores dentro de la... Tan, no tan solo de la, de la educación secundaria sino también de la primaria, de la pequeña infancia y en el fondo relevar la experiencia del cine eh, el cine no visto desde un computador o desde un proyector hacia una muralla sino que el fenómeno del cine asistir a un lugar que está pensado para aquello sentarse ahí, vivir, y después retirarse. Eh, por lo menos en el caso de Chile, donde yo provengo, eh, incluso hay escuelas rurales donde el vivir cine, el donde habitar cine, no es un aspecto común. ¿ya? Eh, voy a explicar algunos ejemplos en este sentido. Eh, hay un festival de cine, un festival de cine que se llama festival de cine documental de Chiloé, bueno su nombre lo dice, que es cine documental y no cine ficción. Chiloé es una ciudad que se encuentra en la zona sur austral de Chile, es una isla y al momento de ser una isla presenta características propias de una isla. Aislamiento, eh, hay productos culturales que llegan unos sobre otros, pero la, el fenómeno del cine no existe, ¿por qué? Porque no hay cine. Así de simple. No hay un cine donde la gente pueda ir a ver, no tan solo cine, eh, cine de autor o cine documental, ni tan, o sea, estamos hablando que ni siquiera hay cine, cine, cine de Hollywood, un, un cine comercial. Entonces, lo que nosotros hacemos en este festival de cine, que si bien dura una semana, en el mes de noviembre de todos los años, eh, exhibimos películas en competencia de escuelas donde se hace audiovisual, eh, Documentales que han sido estrenados durante el mismo año, o sea, este año estoy hablando de 2016. Pero antes del mismo festival hacemos escuelas de cine para estudiantes de escuelas básicas. Talleres, talleres que son hechos por audiovisualistas, talleres que son hechos por profesores de historia, talleres que son hechos por especialistas en temas audiovisuales. ¿ya? con una formación disciplinar que puede venir desde el periodismo, puede venir de la licenciatura en cine, puede venir incluso desde la literatura. ¿ya? Eh, ¿Y dónde empezamos a ver cine? Primero, vemos vemos cine cine chileno, cine latinoamericano, cine europeo, cine de autor, cine documental, ficción, no ficción, animación. Y después de ver cine, ver cine encontramos esta necesidad de criticar el cine. Y vamos formando en el fondo un espectador... Un espectador crítico. Un espectador crítico que pueda llegar después al festival de cine a ver una película y decir, no tan solo en términos estéticos, si esta película le parece o no le parece, sino que incluso en términos políticos. O sea, pensar también la película y el cine como una herramienta de difusión de los discursos políticos. Entonces, en ese sentido, quizá el audiovisual también sería una herramienta importante de la gestión cultural para... Trabajar en los colegios Hay que tomar en consideración también Que, que Trabajar temas audiovisuales O sea, hay una cantidad de películas lideradas En la actualidad Que se pueden encontrar en, la, en el internet Y la posibilidad de trabajar con ellos Quizás pequeños festivales Dentro de los colegios Es una realidad En Chile hay un festival que estamos realizando también En este sentido, aparte de este festival de cine documental De Chiloé, que se llama FECIN Festival de Cine de Estudiantes ¿Ya? Eh, lo pueden buscar en internet FECIN.cl o FEDOCHI.cl que son ambas páginas que nosotros nos permiten encontrar este tipo de iniciativa de trabajo de gestión cultural el concepto del laboratorio de gestión cultural llevado a lo audiovisual pero trabajado con colegios y colegios no tan solo pensaba una gestión hacia un público estudiantil sino que también nuestros públicos son los profesores porque también el gestor cultural tiene un rol pedagógico, ¿ya? y este rol pedagógico implica formar a nuevos gestores culturales, formar a cuadros culturales. Como bien lo dijera Granchi, el gestor cultural, si bien no lo dijo él en su minuto, pero él habló del intelectual orgánico, en el fondo el gestor cultural es una persona que llega a un lugar, moviliza ese espacio, genera un espíritu crítico, hace buenos diagnósticos y propone soluciones a través de la cultura. ya. Eh, y un gestor cultural dentro de un colegio debe ser de esa manera y cuando la cultura dentro de un colegio no moviliza ahí estamos teniendo en realidad quizás una falencia en ese sentido porque la gestión cultural debiera movilizar a ver la gestión cultural yo creo y en el caso por lo menos de Chile hay un número importante de gestores culturales que provienen de la pedagogía también de una importante, que vienen de la pedagogía en historia. Es quizás por eso que yo hablo en este sentido, y ocupo a la escuela como una herramienta eh, donde el gestor cultural puede hacer un trabajo, un trabajo activo. Eh, a los profesores, indistintamente en toda América Latina, es un trabajo que si bien es precario, precario en términos laboral en términos de recursos, el profesor siempre tiene una vocación de por medio. Una vocación que lo hace trabajar incluso más de lo que implica eh, las mismas metas que propone el colegio. Y en esta lógica de buscar más soluciones para el colegio en un trabajo precario, yo creo que aquí aparecemos los gestores culturales. Como un apoyo, ¿ya? Un apoyo en términos metodológicos, de pensar la gestión no tan solo desde el show, que es la parte más básica, pero no por eso menos importante, pero de una parte nomás, sino que pensar incluso la gestión cultural en términos de proyectos, en términos de programas, y también, ¿por qué no?, también pensar en términos de políticas públicas, políticas culturales, que sean pensadas también desde la propia comunidad educativa, que uno de los fines entonces del gestor cultural dentro del colegio, es además de generar buenos proyectos y buenas actividades culturales, pensar la gestión desde lo que entienden ellos como cuáles son su identidad, cuáles son sus patrimonios, cómo dialogan con la comunidad y con su historia, en fin, la gestión cultural y la pedagogía son cosas que van de la mano. Y creo que un nicho de trabajo, en este caso para los gestores, son las escuelas.